Vamos a empezar con el modelo de negocio y el desarrollo de clientes. Pero antes de hacerlo, suelo hacer la siguiente pregunta. ¿Qué es una empresa? ¿Qué es lo que en realidad estoy tratando de empezar? Creo que deberíamos usar la siguiente definición. Una empresa es una organización empresarial que vende un producto o presta un servicio a cambio de ingresos y beneficios. Por tanto, descartaré las organizaciones sin ánimo de lucro expresamente en esta lección. Seré claro, os podríais basar en el lienzo del modelo de negocio y el método de desarrollo de clientes para crear una empresa sin ánimo de lucro. Pero el hecho de tener metas bastante concretas, que son obtener ingresos y beneficios, nos permite valorar de forma muy precisa si lo estamos haciendo bien o mal. Entonces nos preguntamos, ¿qué es una startup? Nos explicaron en qué consistía una empresa, pero ¿en qué se diferencia de una startup? En mi caso os diré que he creado ocho startups en 20 años y nunca hubiera podido daros una definición improvisada de lo que es una startup. Siempre pensé que era un lugar donde se comía gratis, había un equipo de trabajo pequeño pero fantástico, te podías llevar al perro... Pero nunca llegué a entender bien el objetivo de una startup. Por eso os voy a dar mi propia definición sobre lo que estáis haciendo. Una startup es una organización por Provisional, diseñada para buscar un modelo de negocio que sea recurrente y escalable. Ahora vamos a volver atrás, y vamos a dividir esta frase, porque esto es bastante importante. Primero, es provisional. El objetivo de una startup no es ser una startup. El objetivo de una startup, de hecho, es convertirse en una empresa corriente. Esto es curioso. Porque si lo pensamos, al menos en el caso de una startup de Internet móvil, no podemos hablar de una startup de 10 años, sino de una de 2 años unida a un fracaso de 8. Una startup es una organización temporal. ¿Y qué se supone que vais a hacer? Bueno, aunque penséis que se basa en el producto o quizás incluso en conseguir clientes, en realidad no es así. Una startup está diseñada en realidad para buscar algo. ¿Qué se supone que tengo que buscar? Veamos. Primero, tenéis que buscar algo que sea recurrente. Esto significa que lo que funcione un lunes, funcione también un miércoles, un viernes, la semana que viene, el mes que viene. Es decir, tengo que encontrar procesos de ventas, de marketing y de producción que sean recurrentes. También quiero que sean escalables, es decir, que si invierto un dólar, gane dos. O tal vez, si invierto uno, Reciba 10. Pero más vale que no pierda dinero de forma habitual o iré directo a la quiebra. Vale, ya sé que tengo que buscar algo recurrente y escalable. Pero ¿qué es lo que tengo que buscar? Lo que tienes que buscar es el modelo de negocio. Y esa búsqueda es la base del resto del curso. Veamos cómo nos convertimos en una empresa. Una pregunta interesante, ¿cómo se va a organizar vuestra empresa? Sabemos que la forma más eficiente para tener en cuenta todos los elementos, todas las partes, es usando un modelo de negocio. Por tanto, la cuestión es, muy bien, Steve me acaba de decir que piense en un modelo de negocio, pero ¿qué es un modelo de negocio? ¿Cuáles son todos los elementos? Veámoslo. Un modelo de negocio es la forma en que una empresa crea valor en sí misma al mismo tiempo que ofrece productos o servicios a sus clientes. Antiguamente solíamos pensar en cómo organizar una empresa en torno a métodos funcionales. Pensábamos, no, no, una empresa consiste en un departamento de ventas o en el departamento de producción. Y a partir de ahí se trazaba un organigrama. Ahora vamos a dibujar un gráfico muy diferente. Vamos a dibujar un gráfico en el que se incluyen todos los elementos de una empresa. Echemos un vistazo a estos nueve módulos, que se utilizan para describir cualquier empresa, desde la más grande hasta una startup de dos personas que surge en la cochera de su empresa sus padres. Echemos un vistazo al primer módulo, las propuestas de valor. La propuesta de valor responde a la pregunta, ¿qué se va a crear y para quién? La propuesta de valor nos dice, oye, esto no consiste en crear un producto ideal sino en solucionar un problema o satisfacer una necesidad de un cliente. Es decir, ¿qué problema se está solucionando? ¿Qué beneficio se está creando? Y lo más importante, ¿quiénes son los clientes? Ahora la propuesta de valor es el término para referirnos al producto o servicio que se va a crear. Aquí es donde normalmente se incluirían todas las funcionalidades, beneficios o cualquier otra cosa. Pero ahora vamos a preguntarnos algo muy diferente de lo que hemos hecho hasta el momento. No se trata simplemente de la tecnología que empleas, ya que esta forma parte de la propuesta de valor. A los clientes en realidad no les importa la tecnología que utilizas, lo que quieren es solucionar un problema o satisfacer una necesidad. ¿En qué se diferencia un problema de una necesidad? Un problema sería, tengo un problema con la contabilidad, o quiero utilizar un procesador de texto, y esos tipos de productos resuelven un problema. Pero los seres humanos también desean hacer otras cosas, como divertirse o salir con alguien, estar en contacto con sus amigos a través de Facebook o Twitter. Estos son necesidades. Las necesidades son distintas de los problemas. Y por cierto, si lográis encontrar productos que satisfagan necesidades en lugar de solucionar problemas, vuestro mercado total disponible será inmenso. Lo siguiente es preguntarnos quiénes son nuestros clientes y por qué motivo comprarían. Como oiréis muchas veces, nuestros clientes no están ahí para comprar, nosotros estamos ahí para ellos. Lo que vamos a hacer al salir ahí fuera es averiguar todas las características geográficas, sociales y demográficas de nuestros clientes de tal manera que podamos trazar su arquetipo o incluso colgar su imagen en la pared. Lo que pasa es que en la mayoría de startups se puede tener más de uno, dos o tres arquetipos de cliente. Pero tenemos que comprenderlos a fondo, por lo que es imposible que el primer día tengamos algo más que una simple hipótesis acerca de nuestros clientes. Ahora veremos los canales. ¿Cómo el producto que está aquí llega a los clientes que están aquí? Para eso se utilizan los canales de distribución. Algo muy curioso es que antes de la década de los 90, el único canal para llegar a un cliente era el canal físico. Es decir, se iba a una tienda donde había vendedores, la distribución era física. Pero desde mediados de los 90 tenemos canales virtuales, internet, dispositivos móviles, la nube... Por tanto, lo primero que nos tenemos que preguntar respecto al canal de distribución es ¿cómo vamos a vender y distribuir nuestros productos? ¿Se va a hacer a través de un canal físico o de internet móvil? Aunque hoy casi todos los canales físicos también tienen presencia web. ¿Qué relación hay en la forma en que nuestro producto sale de la empresa y llega al cliente? Las relaciones con los clientes son el cuarto elemento, y este guarda una curiosa relación con estos tres otros elementos. Se refiere básicamente a la captación, fidelización de clientes y a la estimulación de las ventas. Al igual que con los canales de distribución, las relaciones con los clientes son muy diferentes para los canales web o móviles que para los físicos. Visualmente, tienen forma de embudo doble. Veamos un ejemplo web. A la hora de captar clientes nos preocuparemos de cómo conseguirlos, es decir, cómo logramos atraerlos a nuestra página web, cómo los movilizo. ¿Cómo logro que hagan algo? Y entonces, una vez los tenemos, nos preocupamos de fidelizarlos. Es decir, ¿qué hacer para no perderlos por cancelaciones o por rotación? Y después, una vez que tenemos los clientes, ¿qué podemos hacer para que gasten más dinero o usen nuestro producto cada vez más? Una de las cosas en las que tenemos que pensar es, ¿cómo capto y fidelizo clientes? ¿Cómo estimulo las ventas? Se pueden tener hipótesis el primer día, pero solo lo descubriréis cuando lo pongáis en práctica. El siguiente módulo abarca las fuentes de ingresos. ¿Cómo generamos ingresos a partir de la venta de nuestro producto o la prestación de nuestro servicio a los segmentos de mercado? ¿Por qué valor está pagando el cliente? ¿Qué estrategia vamos a usar para captar ese valor? Si vamos a tener venta directa o si es una transacción basada en el precio, si es un modelo freemium con el que ofrecemos el producto gratis y esperamos a que alguna parte del mercado se convierta en cliente de pago después, si es un modelo por suscripción o con licencia, este modelo de ingresos es diferente a las tácticas de fijación de precios, es decir, ¿cuántos dólares o libras o euros me van a cobrar? Insisto, la única forma de averiguarlo es interactuando con decenas o cientos o miles de clientes para que entendáis lo que son las fuentes de ingresos y el modelo de ingreso. El siguiente elemento que vamos a considerar son los recursos clave. ¿Qué necesitamos? ¿Qué activos son importantes para que un modelo de negocio funcione? ¿Cuál sería un ejemplo de activo y recurso clave? La financiación. ¿Necesitas capital? ¿Necesitas una línea de crédito? Algunos activos y recursos son físicos. ¿Necesitas una cadena de producción? ¿Necesitas máquinas especializadas? ¿Furgonetas para la entrega? ¿Vehículos? ¿Hay algo más que precises? Propiedad intelectual, tienes que registrar o proteger una patente, necesitas listados de clientes o simplemente gente extraordinaria, grandes programadores de software en un área específica, diseñadores de hardware u operarios excelentes. Y finalmente, otro recurso clave es la interacción entre el capital humano e intelectual. ¿Qué necesitáis concretamente para conservar a estas personas y quiénes son? El siguiente elemento es, ¿quiénes son nuestros socios y proveedores clave? Las asociaciones son muy importantes. Antes de preguntarnos qué es lo que hemos acordado, debemos saber qué es exactamente lo que adquirimos a nuestros socios y también qué actividades van a realizar y cuándo. Y es aquí donde algunas startups se equivocan al pensar, bueno, las grandes empresas crean asociaciones, supongo que también las necesito el primer día. Resulta que el tipo de asociaciones que se necesitan el primer año seguro no serán las que se necesiten el tercer año, el quinto o el décimo, y además pueden ser alianzas estratégicas, uniones temporales, simples compradores y proveedores habituales. Por tanto, debéis considerar detenidamente quiénes son y salir de la oficina y ponerlos a prueba. A continuación están las actividades clave. ¿Cuáles son las acciones más importantes que debe emprender una empresa para que su modelo de negocio funcione? ¿Es un negocio de producción? Es decir, ¿estáis fabricando algo? ¿O es un negocio de resolución de problemas, como una consultoría, por ejemplo? ¿O estáis gestionando cadenas de suministro? ¿Qué actividades clave necesitáis dominar? Finalmente, todos estos elementos de la izquierda nos llevan a las estructuras de costes. ¿Cuáles son los inherentes a vuestro modelo de negocio? Lo interesante de los costes no son los obvios, como el personal, los edificios o los materiales, sino cuáles son los costes totales para poner en marcha vuestro modelo de negocio. Por tanto, debéis considerar cuáles son los costes más importantes por los que os debéis preocupar, cuáles son los recursos clave más caros que tendréis que pagar y cuáles son las actividades clave más caras. Entonces, os haréis las típicas preguntas de contabilidad. ¿Cuáles son los costes fijos y los costes variables? ¿Existen economías de escala? Y querréis empezar a tener un control sobre qué acabará implicando costes para la puesta en marcha de vuestra empresa.